Gmail, en este caso es para que puedas guardar el reto 28 días. Lo primero que tenés que hacer es seleccionar uno de los días, por ejemplo este que es el 21, y si ves, tenés la opción de etiquetas. Vas a apretar en etiquetas y vas a ir hacia abajo y vas a poner crear etiqueta. Acá vas a, vas a escribir reto 28 días. ¿Sí? Una vez te pregunta si querés añadir otra etiqueta, le decís que no, si es que las tenés y pones crear. Perfecto. Una vez que la creaste, en este caso ya sabes que ahí en 28 días te aparece y podés ir seleccionando. Vamos de nuevo, me voy a la parte de recibidos. Selecciono, por ejemplo, el día 20... Y asigno una etiqueta. Voy a etiquetas y pongo reto 28 días. Lo saco de notificaciones. Y ya queda en aplicar 28 días. Puedo seleccionar todo junto si quiero. El 18, el 14, el 11, el 9, el 8, el 6, el 5. Me voy de nuevo a etiquetas. Y lo voy a poner en Voy a sacar las notificaciones y lo voy a poner dentro del reto 28 días. Pongo aplicar y ahí quedó aplicado. Después los voy a encontrar todos en este sector. Espero que te haya servido este micro tutorial de cómo crear tus carpetas para agrupar mails.